Hola Legión Oxlack, somos Legión Oxlack. Disculpen el suéter, eh, me puse el de Navidad porque es mi pijama Porque estoy un poco enfermo Pero aún así les vamos a hacer este video Que es acerca de mi colección de callos Hoy es el segundo y vamos a conocer a este que se encuentra aquí Y que se llama Cetón En realidad la forma no se la encontraba No sé si a ustedes qué les parece Déjenme en los comentarios aquí eh, sobre qué creen que, que de que tenga cara Si sí, es un extraterrestre, si sí es raro Pero no le encontraba cara de ninguna cosa Hasta que vi que tenía aquí como una concha Como tienen los escarabajos Así que este es como un kaiju insecto Vamos a conocer la historia de este eh, kaiju japonés De Ultraman de los Ultramonsters Así que vamos a conocer la historia y regresamos Cetón es un kaiju gigante, poderoso, cornudo y con forma de escarabajo. Es considerado el monstruo más poderoso de la serie original de Ultraman de 1966. Cetón parece ser un insecto con antenas y caparazón. Su fuente de visión parecen ser dos ranuras cúbicas en el frente de su cara. Se ha demostrado que su caparazón es increíblemente fuerte, ya que ningún ataque convencional podría dañarlo. La primera aparición de este monstruo fue en el episodio 39, el cual es el último episodio de la serie. Sí. En este, Zetón y Ultraman mantienen una intensa pelea, pero Ultraman cae lastimado. Y la única forma en la que se pudo destruir a Zetón fue cuando Dairuke Arashi, un miembro de la Patrulla de la Ciencia, disparó un misil antigravedad contra él. Este kaiju continúa haciendo apariciones a lo largo de las diferentes series de Ultraman, cambiando de nombres. Reapareció en la serie final de Return of the Ultraman como Seton 2. En el final de la serie de Ultraman, The Ultimate Hero, hizo su aparición como Powered Seton. igual forma Zetón volvió a aparecer en el episodio 13 de la serie Ultraman Max y también se vio en el capítulo 27 Campeón de la lucha feroz de la serie de televisión Ultraman Mebius. Más tarde reapareció en los episodios 12 y 13 de la serie Ultraman Galaxy Mega Monster Battle Zetón regresa como Ilusión Zetón. entre muchas otras apariciones. En los videojuegos, Zetón también hizo presencia. Apareció en el juego Ultraman Ball como el tercer jefe, y en el juego de Game Boy apareció como Zetón, y con una nueva forma llamada Warrior Zetón. ¿Qué les pareció la historia del Zetón? Este es un Ultramonster y cada que conozco la historia de uno de mis juguetes, pues me emociona bastante Porque ya le doy más valor, porque sé que tiene toda una historia que contar No solamente es una figura para que los niños jugaran allá en los años 80 Sino que este podía hacer pues eh, el personaje en donde peleaba con Ultraman y con otros Ultramonsters Ya vimos por ahí tirando patadas, golpes y de todo Buenísimo, este muñeco es de los años 80, aquí tiene su, sus datos y bueno, vamos a ver qué dice Bandai Japón 1983. Esta marca es eh, lo que nos indica el año en donde fue hecho y obviamente por, por quién fue hecho, ya que hay muchos muñecos de este estilo que son reproducciones chinas. Así que deben de tener mucho cuidado. Si alguna vez ven un setón de estos. Por ahí en algún lugar. Veanle la patita. Si no traen los datos de Japón. 1983 y, y Bandai. Pues obvio que sería una copia. Una copia china. De este lado también tenemos caracteres japoneses. Los cuales no, no entiendo. Pero bueno. Así se distingue un juguete original. Un juguete de aquella época. 1983. Es súper antiguo. Y con esto jugaban los niños. Ahora ya lo manejamos como piezas de colección. Y como vimos también, este personaje fue el monstruo más poderoso de aquella primera saga de Ultraman. Así que este es de los más, más viejitos. Y sí, podremos ver que el muñeco está como feo, como mal hecho... Como mal formado Pero así es en realidad Yo cuando lo adquirí Pues fue de los que me gustaban menos Porque no tiene muchos detalles Obviamente por ser vintage Por ser antiguito Ser del 83 Pues claro que lo debía de tener en mi colección Si me gustan los Kaijus ¿ma? Y más los Ultramonsters Pero ahora que conozco la historia Pues ya le agarré un cariño en especial Igual al Red King Que fue el primer video que vimos Ahí tenemos al Red King también, que es del mismo año y de la misma serie hechos por Bandai. Así que ya puedo jugar así a, a tirarse golpes y llaves, y golpearse con la cola y demás. <risa> Bueno, ahora como en la colección, pues tenerlos acá en su en su stand, ¿no? Como como figuras eh, de colección y el Setón es una de ellas que es parte de esta gran colección de Callos de los Ultra Monsters que son varios de estos, pero ya tengo al, al buenísimo del Setón. Así que, ¿qué les pareció el video? Si quieren comenzar una colección de Callos pues va a ser difícil que encuentren piezas en Latinoamérica o en México. Porque hay que traerlas directamente desde Japón. Pero les tengo una buena noticia. Y es que es por medio de Zen Market a mí me llegan algunos. Así que voy a tener repetidos de este setón. Y también obviamente del Red King. Y de todos los demás que, que van a estar viendo los diferentes videos. Así que si a alguien le interesa... No se comuniquen ahora conmigo, mejor denme unos 10 días cuando yo tenga nuevas piezas Si me salen repetidos, pues yo se los voy a avisar Y me escriben a mi página de Facebook, Misterios con Oxlack Aquí abajo va a estar en la descripción del video Mientras tanto, pues ahí se los dejo, este es el setón Ahora bien, ¿Cómo utilizamos la página de Zen Market? Paso número 1, registrarse